Atención República Dominicana, vamos a volar para ponerlo de una vez. En exclusiva, un señor de la ciudad de San Francisco de Macorís asegura. Yo pensaba que era relajando, pero cuando fue un periodista me dice no, no fue un periodista serio que fue y lo entrevistó. Y yo bueno, pues, déjeme eso ahí para el programa. Asegura que vio un OVNI pasar, una nave extraterrestre. Un platillo volador. Miren, miren que, que fue algo así. Vamos a ver la entrevista del señor, por favor. Deja, Escuchemos. Pero trabajando con una lavadora. Entonces yo estaba donde la hermana, donde la otra hermana. Cuando yo me, me interesa una foto, que había dicho, hay una foto ahí que te. te estaba como ahora entonces si hay una sobrina se estaba tirando fotos más bien y logró captar el sábado de la mañana este, ese aparato que lo vio volando, y ve a los pequeños lo, eh, amplió la cámara ahí amplía la cámara ella se tomó con eso que nunca había visto, y entonces salió corriendo y a a la abuela y ahí porque vino la sorpresa de ver algo pues, eso? eso fue en los diales, los diales de abajo. No, no, en los diales por donde está la iglesia. ¿Tú ves por donde está la iglesia? Dielcano, ella. ¿A qué hora? ¿A qué hora puedes? Yo voy a las diez o abajo. ¿Hay algo impresionante? de de las diez a la media. De nueve a diez. Ya terminó. Entonces el señor dice. No, vamos a repetirlo. ¿Qué te dicen de eso? Lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos. Vamos a repetirlo, vamos a repetirlo. Con una lavadora, entonces yo estaba donde la hermana, cuando la otra hermana, cuando yo me, me interesé de una foto, te había dicho, hay una foto ahí que, te, este, que le tiraron a, a, un, a un hombre, y yo, yo no no, mío que no eso, porque pues yo le había caído atrás y quizás no me quizá he visto luces, pero no me ha tocado como ahora. Entonces, hay una sobrina, que se estaba tirando fotos más bien, y logró captar el sábado de la mañana, este, ese aparato, que lo vio volando, ahí velo lo pequeño, eh, amplió la cámara, ahí amplía la cámara, ella se tocó con eso, que nunca había visto, y entonces salió corriendo, y enseñárselo a, a la abuela debería estar un en qué comunidad fue eso eso fue en los rieles los rieles de abajo no no en los rieles por donde está la iglesia tú ves por donde está la iglesia y el Ya. a qué hora a qué hora fue no es bromeando no es planeado ni planificado es verdad Lo estoy diciendo no estoy ni que relajando ni que, que mire mire eso es as... no no el señor dice y asegura que vio un ovni. O sea, un platillo volador, para que se entienda claro. <risa> <risa> ¿Y cómo le el tiempo? Sacó un celular y grabarlo? Y parece no que no es. Eh, o no sé, un familiar que lo grabó. O tiro la foto y se ve el platillo. Bueno, yo lo estoy viendo. No sé si es un drone. ¿Hay, hay drones así? Bueno. Pues está viendo y tira una foto. Puede ser posible. ¿Eh? Existen formas extraterrestres. Oh. <risa> Señores, mío, ¿eh? el hombre dice que sí, que lo vio. Pues si son esos tan atrasados, esos, esos platillos voladores. <risa> <risa> o, o, o no hay, porque eso era cuando uno veía muñequitos antes. Que no son eso. modernos eso. No son modernos, Star eh, Wars. Lo que pasó fue que él veía mucho, ¿cómo llaman los muñequitos que, que eran los picapiedras, eran Lo mismo que hicieron los picapiedras. Los supersónicos. Eh, eh, los, el los supersónicos, se pareció un poco. Sí, ¿O se parece? ¿tú se acuerda, ¿Usted se acuerda de los gorros de la me antes? Sí. <ríe> Vamos a la pausa y cuando retornemos, tenemos a Yosavi García, pero yo no la veo aquí. ¿Dónde está Yosavi? Yosabi Yosavi viene ahora. Yo. <ríe> Vamos a la pausa. <risa>